Bueno, ahí estamos de nuevo en vivo. Eh, estoy esperando que se conecte a Mercedes. Por algún motivo misterioso, la tecnología nos está jugando una mala pasada. Pero ahí, a ver, cuando la vea aparecer, Chanchan, chan, ahí viene. Vamos a ver si se consigue conectar correctamente. Ahora ya estoy. Bueno. Bueno arranquemos y, y si claro. te desconectas bueno veremos qué hacemos no sé qué va a pasar si el problema si te desconectas es sí. el tema de la grabación eso es lo claro. más terrible pero bueno quedará en la pero, memoria ahora, la... me conecté con datos saqué el, saqué el WiFi porque me conecté con datos directos que por ahí mejor bueno sí mejor yo creo que mejor porque me está volviendo loca bueno okay. Dale. Eh, bueno después hacemos una colecta bueno, eh, estaba diciendo que te estaba dando la bienvenida porque tuvimos un vivo sobre ESI y psicología con Charles eskin un vivo con Lucía Lauman sobre artes y psicología y ahora un vivo con Mercedes Echemendi sobre enseñanza de la matemática y psicología. Pusimos mate y psicología y te decía que en el Facebook tuve que salir a aclarar que se trataba de mate, de matemática y no mate de la infusión este, espero que no haya mucha gente esperando que hablemos del, de la tradición del mate y esas cosas este, bueno, cosa. bueno, está. bueno algo muy raro está aconteciendo porque ah, ah, ah, ah, ahí veo una pantalla de computadora y ahora te veo a vos, a vos. mirá, lo logramos muy bien, bueno, finalmente. Qué raro que te desconectabas si y te desconectabas, bueno, no importa. Eh, empezamos. Vale. Bueno, ya te presenté como tres veces, así que no te digo, más, querida, Hasta porque es mala suerte. Eh, bueno, bienvenida, muchas gracias por sumarte a esta aventura eh, rarísima. Eh, tenía muchas ganas de hablar con vos, porque a mí me parece que la matemática... Eh, tiene que estar con más fuerza y más presencia en la formación docente y tenemos que trabajar contra los prejuicios y, y las fobias, especialmente. En mi caso, yo vengo de una formación técnica a mucha honra. Siempre digo que, que sí, aunque aún sabiendo que iba a estudiar psicología, me hubiera gustado ser técnico en electrónica, especialmente porque me dio una, una gran espalda en el terreno, de, de, por supuesto, de la formación matemática, tuve un nivel de álgebra, un nivel de análisis importante, pero sobre todo lo que noto que me sirvió en el resto de las cosas que emprendí y que me gustaría también incluir eh, para discutir con vos, es el problema de los modelos. Apenas empecé a estudiar psicología me di cuenta que había muchísimas dificultades para entender lo que significa un modelo, que y de hecho tenemos un mapa atrás que justamente también representa un modelo de donde se extraen unas poquísimas propiedades del objeto para justamente poder operar, poder eh, hacer algo con eso y que no te abrume eh, la potencia de la realidad. Además, ahora cuando te presentes vos, por supuesto quiero que incluyas eso que dijimos porque así como eh, Mercedes se ve mucho más rozagante, eh, joven y saludable, fue mi profesora, sí señor. Adelante usted. Bueno, eh, si me veo rozagante, eh, sí, si yo fui, o sea, es, es gracioso, porque así como vos venís de una formación técnica, yo venía de una formación humanística, digamos, y e hice una secundaria de bachillerato pedagógico, y... y y, y en realidad eh, entré a la matemática medio después de un tránsito por las humanidades, digamos, con lo cual en realidad hicimos como un camino así cruzadito. Este, y bueno, yo en realidad eh, estudié ciencias de la educación, y en la carrera de ciencias de la educación, en ese momento se abría el profesorado para psicólogos, y ahí... Este, de las primeras camas. Yo era una joven y tierna ayudante de primera, este, de, de una materia que se llamaba Educación 1, y ahí este, el señor Pedregal fue mi alumno. Muy buen alumno, debo decir. Muy buen alumno. Después <ríe> y... de lo tuyo. <ríe> Este, bueno, y después a partir de mi trabajo en la carrera de Ciencias de la Educación y, y de, de mi trabajo como maestra, me empecé a interesar fuertemente por la enseñanza de la matemática, eh, y entré a la matemática por las mis preocupaciones por la enseñanza, en realidad. Este, me había gustado la matemática, siempre me gustó, era una, era una materia, digamos, en la que me iba bien, eh, pero realmente me empezó a gustar justamente ante mi preocupación por qué les pasaba a los chicos cuando aprendían matemática. Eh, la verdad que esa fue mi, mi motivación para dedicarme a la matemática. Este, bueno, y a partir de eso empecé a trabajar en la enseñanza de matemática y, en la, y, en la especializ y especializarme en la didáctica de matemática. Sí, yo tengo la impresión eh, un poco prejuiciosa de que en general la mayoría de la gente como ha construido una especie de temor o de, de algo medio mágico con la matemática y entra con cierto, ciertos temores. Mientras que con respecto a la psicología, todos se sienten muy autorizados a opinar absolutamente de cualquier cosa. Algo bastante parecido a lo que sucede en educación y los efectos de la pandemia y, y todo lo que estamos viviendo ha hecho re reflorecer las opiniones más diversas de gente que por ahí no, no ha pisado una escuela o un instituto de formación docente, o ni siquiera, más que este, de casualidad. Claro, más que como alumno, digamos. Correcto. Y eso los hace sentir autorizados a, a opinar eh, sobre política educativa, sobre estrategias didácticas, etcétera y creo que esta situación ha visto a muchos adultos en el compromiso de tener que asistir a sus hijos eh, con muy pocas herramientas ¿no? y en un contexto de, de catástrofe social que obviamente no podemos dejar de, de tener en cuenta no sí digamos que sobre educación en general pasa mucho con las llamadas llamadas ciencias blandas no o sea con, la, con educación, con psicología, con que la gente opina y se siente con derecho a opinar, en cambio las ciencias duras, digamos física las llamadas ciencias duras, eh, o comúnmente conocidas como ciencias duras, generan como un respeto, eh, donde la gente, es más, la gente suele antecer, y me pasa con muchos alumnos en el profesorado también, viene primero que nada viene la frase de, ay yo, perdón, de matemática mucho no entiendo, o yo no, viene como una disculpa, antes de, de afirmar o opinar cualquier cosa. Sí, sí, es verdad que hay una especie de sentido común social que, que, que, per, que autoriza hablar de determinadas cosas y este, frena o no da permiso a hablar de otras. Y yo creo que justamente una de las tareas fuertes, en la, o mi preocupación en la formación docente, sobre todo en las materias de primer año, es romper un poco esa imagen de la matemática, digamos, que... En el último tiempo hay así divulgadores como Paenza, por ejemplo, que ha intentado romper esa imagen tan fría, e inentendible, o, o, o esa idea de, de una matemática abstracta y del mundo de las ideas, a pensar una matemática que está detrás de muchas de las cosas que suceden en la... En, este, y ha intentado eso, yo creo que algo ha logrado Paenza en ese intento, en, en muchas contratapas de Página 12, en sus libros, ha insistido con eso, pero aún así, eh, yo creo que la escuela tiene mucha culpa también, y la escuela secundaria, la escuela primaria, en, en la idea o en la genidad con la que se vive, o con lo que cada uno de los de los de este, de nosotros hemos vivido la matemática, ¿no? Este, sobre todo como algo ajeno, algo in, algo hecho para muy, los muy inteligentes, etcétera. Sí, de hecho, eh, me parece que, que ocurre, podemos aplicar un concepto de la psicología social que es el de la profecía autocumplida, porque aparece una idea esencialista en relación a servir o no servir para la matemática, y una vez que uno se convence de que uno no puede con la matemática, después es muy difícil y me encantaría que, que nos cuentes cómo es tu experiencia en la formación docente y, y por supuesto, en la formación de tu, tu experiencia pasada como maestra, cómo se puede hacer para romper con esta profecía autocumplida que termina siendo eh, de un peso gigantesco y que no nos permite progresar y, y corrernos de, de algo que, con lo que yo últimamente estoy peleando mucho, que es con la idea de los esencialismos, soy bueno, soy malo, soy esto, soy lo otro, cuando somos esencialmente seres sociales y evidentemente uno es en relación con otros. Y entonces, si, si el entorno también te perpetúa ese, ese empuje hacia, bueno, mejor dedícate a otra cosa, mejor en esto no te metas, etc., la mesa está servida, ¿no? Sí, sí, claro, bueno, una de las tareas, o sea, básicamente yo creo que las materias de primer año de matemática, que, digamos, tanto en la formación para profesorado de nivel inicial, que es matemática en el nivel inicial, o eh, las materias del, de, la, de la formación docente primaria, o en los profesores de educación especial, o sea, la, la matemática, la primera matemática con la que se encuentran los estudiantes, tiene una tarea fuerte que es desarmar un poco eso, o sea, permitir que se construya otro vínculo con la matemática, o sea, la, la convicción de que todos podemos hacer matemática eh, es una convicción que, que, que hay que lograr, digamos, porque cuando uno sea maestro, sea maestra, es esa convicción en definitiva la que te va a permitir que tus propios alumnos se sientan cómodos con, eh, con la matemática. Si vos no te sentís cómodo o cómoda, mm, eh, está difícil poder transmitirlo. Y... Y la verdad es que en mi experiencia, la verdad, y la de muchos colegas que trabajamos en educación, en, digamos, en la formación inicial en matemática, eh, se logra un montón eso, o sea, es, es posible en la formación docente, al mismo tiempo que uno aprende cómo enseñar, este, aprende distintos, digamos, cómo enseñar distintos contenidos, va también aprendiendo un vínculo distinto con la matemática. Eh, claro, es una... hay que como profes tenemos que proponernos ese objetivo, ¿no? No es que esto viene per se. O sea, uno, dentro de los objetivos de la materia, también explícitamente nosotros y nos, eh, los profes que, que trabajamos en esto, los y las profes que trabajamos en esto, nos proponemos que se pueda generar un vínculo diferente. Eh, y, que, y, y que se pueda sentir esto de que todos podemos hacer matemática. Eh, inclusive con los contenidos de la enseñanza primaria O sea, con la suma, la resta, la multiplicación, la escritura de números O sea, uno mm, puede eh, descubrir un montón de, de este poder que tenemos sobre los números De cómo manipular los números, de encontrar maneras diferentes de resolver un problema Y tomarle el gusto, divertirse, pasarla bien, sentir que uno puede con eso eh, Por eso en las clases hacemos mucho eso, o sea, hacemos trabajo matemático Bueno, nos ponemos a resolver problemas eh, y discutimos, y este, uno dice una cosa y otro dice otra, y, y algunos con procedimientos más largos, más tediosos o más primitivos, otros con procedimientos más sofisticados, no importa, digamos, todos entran, y todos y todos dialogan entre sí. Este, a veces un cuatrimestre es corto, a veces, eh, esto hay que continuarlo seguramente en Matemática 2, en Matemática 3 en este, lo, lo, los, chicos de, de, de, los chicos y chicas del profesorado a nivel inicial, cuando van a la práctica, siguen también pensando estas cuestiones, digamos. Este, creo que es posible, no es fácil, pero es muy posible y, y lo vemos, lo vemos a, a diario, digamos, con los estudiantes y las estudiantes. Sí, yo eh, secretamente he aprendido mucho de, de cierta esposa anónima y cierta amiga de cierta esposa, de, de ustedes, mucho a, a cómo afinar o cómo calibrar el diálogo didáctico. La verdad es que, que a mí me sirvió mucho y, y fue especialmente claro, tratando con niños que están aprendiendo el sistema de numeración, cómo uno no tiene por qué sobreactuar lo que hacían muchas maestras que teníamos cuando éramos chicos, que Ay, hoy no estudié, hoy no sé, de eso no sé, fíjate etcétera, cuando era obvio que sabían. Y, y la verdad es que en un punto creo que es ofensivo tratar así el problema. Y, y para mí fue revelador poder empezar a pensar en el placer y, y el gusto que tiene, el desafío en sí mismo, y, y cómo hacemos nosotros para corrernos de ese lugar de, de casi de espejo y poder ponernos más al costado de, de niñas como para acompañar en este proceso de pensamiento y que nosotros seamos eh, de alguna manera eh, el contrapunto que les permite seguir pensando y por supuesto con algunos trucos este, un poco bajos como... Vino un chico de un grado de la tarde, qué sé yo, y esas cosas, pero que descentran de la figura del adulto, que es eh, sobre todo con los niños, aunque también, me parece que, eh, que tendrás la misma opinión, también nos pasa en la formación docente y también si caemos en esa, nos pasa con adultos por el, la potencia que tiene la asimetría docente-alumno y que entonces hace que sea muy complicado que alguien se atreva a contradecir cualquier pavada que vos digas. Y, sí. y entonces eh, yo aprendí mucho sobre cómo argumentar y contraargumentar y de alguna manera me, me aportaron muchos ejemplos de lo que yo había leído en Piaget en términos de, de cómo se construye ese paso de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Ver, en ese sentido, digamos, la psicología para la didáctica de matemática fue central, digamos, la psicología en cuanto a, por ejemplo, a cómo se aprende. O sea, eh, haber entendido o, o, por lo o, o tener un marco que nos explica cómo se pasa, como decís, de un, un momento de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, es decir, cómo un sujeto logra aprender algo que antes no sabía, eh, es el marco en el que se construyó la didáctica de matemática francesa, que es la, la didáctica, que es el, el enfoque central del diseño curricular y es el que trabajamos en los profesorados, y eh, entonces desde ese enfoque, la, digamos, el planteo que, se hace, que hace la didáctica, el planteo de aula, es justamente favorecer esa situación de construcción de ideas matemáticas. Y... Eh, el poner a los chicos en el lugar de constructores de ideas, digamos. Entonces, el, el no necesito esas, esa ficticia, ay, me olvidé, este no estudié para hoy, sino que lo que estamos a, lo, en lo que metemos a los pibes es estamos todos juntos tratando de entender algo, eh, y que se sientan incluidos, o sea, porque también la idea de inclusión, que también es una idea que si uno no la, no la llena de sentido, queda como una frase hecha más, pero es incluirlos intelectualmente, o sea, eh, y que las que sientan que las ideas que tienen son ideas que son valiosas, que son ideas que aportan, que son ideas que, con las que uno discute, discutimos ideas, o sea, acá en esta aula discutimos ideas, la idea de tal, la idea de tal, y en tal caso, eh, ponemos contraejemplo, eh, hacemos una pregunta para ver si esa idea sirve para otros números o no sirve para otros números, o sea, hacemos una mini comunidad matemática en algún punto. Y en ese sentido, el docente eh, puede usar el recurso de, ¡ay, me dijo un chico que uno lo hace para que sienta que es un par! Y, y se anime a discutir con un par, pero también el truco de... Eh, bueno, yo entiendo para mí que vos estás pensando tal cosa. ¿Puede ser? Eh, ¿Es esto lo que estás pensando? O, digamos, de... Y ahí estamos en un diálogo de ideas, digamos, y donde yo no estoy fingiendo nada. Por supuesto que hay como una, una gran ficción general que es la escuela, ¿no? Que es la escuela. O sea, ahí nosotros estamos este, actuando como maestros y hacemos por ahí alguna pregunta de la que ya conocemos la respuesta, eso por supuesto sucede, pero la idea es que, eh, sientan, o poder facilitar ese vínculo, una relación con el conocimiento, una relación amable, amigable, de respeto, y donde se incluyan las ideas de todos, digamos. Lo, el problema es que cuando uno abre el aula a las ideas matemáticas de los chicos, tiene que atajarla después, ¿no? este Entonces, claro, investig... cuando, uno abre, cuando uno abre la canilla y empieza a escuchar, hay que poder escuchar y hay que poder incluir aquello que, que viene, eso claro. es... Y que eso es el, ese es el problema, de, digamos, cuando uno habla de la inclusión. Porque bueno, si abrimos, si queremos incluirlos intelectualmente y abrimos la puerta a que aparezcan ideas, después tengo que ver cómo atajo esas ideas. La psicología, la investigación en psicología o la psicología genética ha dado marco a muchas investigaciones, vos nombrabas justamente el sistema de numeración, ha dado marco a muchas investigaciones eh, sobre objetos particulares, por ejemplo, cómo aprenden los niños los números. ¿Cómo aprenden los niños a sumar a restar? ¿Por qué algunos problemas de sum o de resta son más difíciles que algunos problemas de suman? La psicología ha, ha, ha dado investigaciones valiosas, fa faltan, o sea, hay, hay, hay mucho terreno para seguir pensando sobre la construcción de, de, de, de, de distintos objetos, ¿no? Matemáticos. Eh, pero, por ejemplo, la investigación del sistema de numeración, que fue una investigación importante en nuestro país, que, de la cual diría... En nuestro país fue pionero, eh, con Patricia Salosky, Lelia Derner, digamos, figuras que, que allá por los, hace mucho, digamos, ochentis, <ríe> eh, iniciaron esa investigación que nos da ahora un montón de herramientas para entender las ideas de los chicos. Y entonces, cuando abrimos el aula a que aparezcan esas ideas, tenemos mucho cómo atajarlas, porque ya sabe, hay investigación que nos respalda, digamos, entonces ya sabemos qué tipo de ideas pueden aparecer, eh, podemos, tenemos más herramientas de qué, de qué preguntas hacer, y en ese sentido la didáctica de matemática ha incorporado mucha investigación valiosa, digamos, este, justamente para eso, para atajar ideas y nada, para generar diálogos en el aula. Nada más práctico que una buena teoría. Es interesante, me, me gustó, quería eh, subrayar una, una idea que me gustó, que, que me parece que atraviesa cualquier campo, cualquier terreno educativo que tiene que ver con el respeto. Me parece que la idea de tener una escucha empática y, y honesta, me parece que es un, un punto cero, que lamentablemente no siempre está garantizado, pero me parece que, que necesitamos recuperar una y otra vez. Y me parece que eh, a mí me gustaba plantear este problema particularmente alrededor de, de la matemática justamente por el halo medio mágico y por la por decirlo así, todos los problemas asociados. Recién nos preguntábamos por qué el, el miedo o la aversión a la matemática en, en el chat y, y creo que coincide con un problema, no lo quiero generalizar ni hacer clínico, pero me parece que se cruza con un, un tema de autoestima, con lo que veníamos diciendo recién de la profecía autocumplida, donde eh, me convenzo de que no soy capaz, de que esto no, no es para mí, que esto me es ajeno, lo que vos decías de la ajenidad, del, del objeto de estudio, y que entonces... Eh, ¿Para qué? Mejor ni intentar para confirmar que, que soy un desastre, que no puedo frustrarme, etcétera, etcétera. En ese sentido me parece que el tipo de intervenciones en las cuales nosotros eh, prestamos un, un marco para que, que la gente se empiece a sentir de a poco más confiada, que puedan explorar, que puedan eh, sentir que les va bien, que puedan, que puedan entender, etcétera, me parece absolutamente crucial, no solo en orden a pensar la, el, el aprendizaje en el terreno de la matemática, sino en general, para cualquier interacción didáctica, en donde, eh, si no contamos con eso, estamos partiendo de un, de un lugar medio oscuro, por decir así. Sí, me quedé pensando cuando vos decías, bueno, ¿por qué, por, qué ese, ¿por qué con matemática en particular está tan cargado? Porque es verdad que con otras áreas no hay tanta carga de... Ay, eh, parece que si yo, yo no puedo, no me da la cabeza. O sea, la frase no me da la cabeza en matemática, esa frase yo la escuché un montón de veces. O sea, la escuché de alumnos y la escuché de, de alumnos, de alumnas y de padres y madres, de no niños de Claro, refiriéndose al niño y a la niña, o refiriéndose a ellos mismos. Bueno, a mí, lo que pasa es que a mí nunca me dio la cabeza para matemática, que no es tan, eh, tan habitual escucharla en otras áreas por ahí, ¿no? Eh, yo creo que también Ahí hay, hay una No sé si llamarlo una culpa, digamos Pero hay, hay concepciones por ahí de Concepciones de, de qué es la matemática Y para qué sirve la matemática Que, que contribuyeron a, es, a, a a fomentar, digamos, esa idea Porque si uno piensa en una matemática como Unas ideas muy abstractas Venidas de vaya a saber dónde Muy difíciles y donde se deshistoriza la matemática, eh, no se piensa que la matemática es como... es una ciencia, y como una ciencia es un invento de los hombres y de las mujeres a lo largo de la historia, eh, y que esas ideas son construidas, digamos, no, no vienen ni del más allá, ni de Dios, ni de, ni de, ni de, ni de nada, digamos, son, son ideas producto de un eh, trabajo de inte, intelectual de gente, de personas. Este, y yo creo que y que entonces hay, eh, son ideas que están construidas con una relación lógica donde hay razones para que las cosas sean así, que hay, está llen, porque hay una, una matemática muy desprovista de razones, una matemática llena de eh, mecanismos, de vaya a saber, uno ha aprendido, ha tenido como alumno y alumna, eh, en, toda la, en toda la educación y sobre todo en la educación secundaria, eh, una matemática muy cargada de reglas, de bueno, el binomio cuadrado perfecto es igual a 2 por el cuadrado de, de 2 más no sé cuánto, eh, que uno no sabe ni qué problema, ni en qué problema se usa eso, ni para qué sirve. Y esa matemática tan vacía de, de razones, tan formalista, tan, tan llena de fórmulas y de también genera una genidad que uno siente que que, son, que si no lo, que uno no lo entiende y entonces vaya a saber, digamos, ¿será que soy tonto? ¿será que no soy tonta? ¿será que no puedo con eso? Entonces yo creo que, vuelvo un poquito a donde venía, la, la concepción misma de matemática, de una matemática formal, vacía de, de razones, eh, como una ciencia abstracta y no producto de una historia, también este, contribuye a, a esta sensación más social, digamos, de yo no puedo, la matemática es para los inteligentes. Entonces, digamos, es una cuestión epistemológica, digamos, ¿qué pienso que es la matemática? ¿Para qué sirve la matemática? Y si pensamos en una matemática que en realidad surge como respuesta a problemas y que son ideas de los hombres y de las mujeres para, para responder a problemas, este, y entonces ahí se humaniza la matemática, digamos. Por eso, por ejemplo, datos de la historia, de la matemática, muchas veces en las, en, en las clases, eh, pensar, bueno, la cuenta de dividir la inventaron, se inventó, o sea, la cuenta de sumar y restar la inventaron, y puede ser de esta manera o podría ser de otra, y en muchos lugares la cuenta de dividir es distinta a la que conocemos nosotros, y las fracciones se escriben así, está acá, pero en otro lugar del mundo se escriben de otra manera, o sea, hay ponerle un poquito de cultura, <risa> digamos, ponerle... Eh, sociedad, poner, eh, permite un poquito desnaturalizar esos objetos. Este, entonces yo creo que, que parte de la formación docente tiene que ayudar justamente a ver el lado, digamos, humano de la matemática, el lado cultural, el, el product, la matemática como un producto histórico. ¿no? Uh -huh. Sí. Muy interesante, buenísimo. ¿Por dónde seguimos? Mirá... Eh... Yo, algo que me parece importante, y esto de los objetos, ¿no? El, vos nombrabas el asunto del sistema de numeración, eh, y hay algo, digamos, hay algo que, que pasó en la, en la enseñanza de la matemática, y es que eh, muchas veces se usó la psicología, eh, o, los, o los, digamos, los... los las teorizaciones y las investigaciones en psicología para para enseñar directamente como un objeto de enseñanza en la escuela directamente o sea muchas bueno, cosas vos sos muy joven pero cuando yo fui a la escuela primaria te tomaban como si fuera un test porque claro veníamos de los test mentales de, de Alfred Binet de Francia y entonces te tomaban la prueba de conservación de sustancia los que tenían respuestas no conservadoras iban al primero C o C al primero B y los que tenían respuestas conservadoras iban al primero A. A veces, en, en escuelas muy de avanzada, decían, no, esta vez los vamos a mezclar, a ver qué pasa, a ver qué, qué cosa, como si fuera un, una, una poción mágica que hubiera que mezclar. Y la verdad es que es la contracara de lo que vos estás diciendo que es enseñar nociones que sirvieron en este caso estamos hablando de Jean Piaget que le sirvieron para entender eh, o responder esta pregunta de desde dónde están pensando qué están pensando cuando, cuando se enfrentan a determinadas nociones lo terminamos escolarizando empaquetando y utilizando la verdad es que para, para no ser malos hay que entender el contexto histórico en donde veníamos de aplicar test para todo y, y lo que, para qué nos servían los test para clasificar, cosa que creo que no hay que, que demonizar. Me parece que está bueno tener idea de dónde uno está parado, está bueno entender un punto de partida, de hecho para nosotros en la formación docente es crucial entender dónde están parados nuestros alumnos, pero... El problema es si eso se transforma en una especie de estigma o de cruz que, que determina una especie de, de, de etiqueta mágica que te envía para ese lugar, nos deja medio desarmado para las intervenciones. En ese sentido, poder despegarnos un poco de, esta, de este uso fue un proceso que demandó unos añitos, diría yo muchos anillos, el pensar que, porque la verdad es que Piaget no estaba preocupado por la escuela, o sea, en realidad la preocupación de Piaget era, como os decía era epistemológica, cómo se aprende, cómo se pasa de no saber a saber, y la verdad que ese, llamémosle Piaget funcional, o sea, el Piaget preocupado por cómo funciona eh, el conocimiento, cómo funciona el aprendizaje, eh, es el que la didáctica hoy eh, tiene como marco, y, y el otro piaget, digamos, este, este de, de, las, de los estadios el piaget de, de, digamos, que, que se dedicó a, o, o, el, o sus estudios sobre la conservación de, materia, de sustancia, o la conservación de números, etcétera, que tienen que ver con eh, nociones que son independientes de la enseñanza, independientes de la escuela. Eh, no es el que eh, nos, nos, mm, nos permite digamos, con, con fecundidad trabajar en el aula. O sea, sí, el que no, lo que nos permite es la concepción de aprendizaje que aprendimos, digamos, lo que aprendimos con Piaget sobre cómo un sujeto aprende. Eh, Piaget no investigó sobre cómo se aprende el sistema de numeración, cómo se aprende, o sea, todos los objetos culturales de, que entran a la escuela, o sea, los contenidos escolares, en ciencias sociales, en ciencias naturales, en matemáticas, que son objetos de conocimiento, eh, nos queda pendiente, o nos, va, nos queda pendiente, algunos ya se hicieron y otros están pendientes, cómo los sujetos aprenden eh, esos contenidos en una escuela, adentro de una institución, con un adulto que enseña, en el que pasan un montón de cosas, todo eso ¿no?, explica la psicología genética, digamos. O sea, la, la psicología genética eh, nos da un marco para entender el aprendizaje, pero después o sea, hay un montón de factores adentro de aula. Sea, un aula, un adulto en general, si estamos hablando de niños y niñas, un adulto este, en una institución, eh, con un montón de cosas que pasan adentro de un aula, que es uno y muchos, porque además justamente es algo que define la escuela y la estructura escolar que nosotros conocemos hoy, más allá de la crisis en la que nos encontramos justamente con la escuela y con este formato, es una escuela graduada, donde hay uno a muchos, bueno, ¿cómo se, cómo se aprende en esas circunstancias, bueno, eso no tiene que, digamos, no, no Piaget no le preocupó ni lo investigó. Entonces, eh, la psicología genética no es que eh, puede ser trasladada directamente a la enseñanza escolar. Bueno, porque eh, además es, es muy importante, y nosotros siempre empezamos por ahí cuando, por lo menos, cuando hablamos de psicología. Es muy importante tener en cuenta, aunque lo estudiemos más o menos por separado, específicamente cuando hablamos del aula, la dimensión antropológica, es decir, estamos hablando de un, de un grupo o de un, un entramado de grupos que se reúnen en un momento dado y que están influidos por variables culturales, están influidos por un tiempo histórico, están influidos por situaciones económicas y, por supuesto, están influidos por esta... Eh, institucionalización de lo escolar que vos describías en términos de la escuela graduada, de adultos, de este, especialmente estamos hablando de la escolaridad eh, digamos, primaria, pero también podríamos decir algo similar de, de otros niveles o de, de otro tipo de, de, de dispositivos donde efectivamente nosotros, como decíamos con respecto al mapa, nos vemos obligados para poder estudiar a separar algunas dimensiones, y, y en el caso que estamos discutiendo, poder entender la dimensión psicológica, pero por supuesto, sin olvidar, sin descontar que las otras dimensiones están operando al mismo tiempo, que habrá sí. que ver cómo las incluimos y cómo las estudiamos, pero lo que seguro no podemos hacer es un lujo demasiado caro, es ignorarlas o negarlas. Otro tanto pasa con, con respecto a la matemática. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, digamos, volviendo a pensar en, en lo que Piaget eh, nos enseñó, digamos, que el sujeto se relaciona con el, el objeto, pero no es una tabla rasa, donde por ver o por escuchar aprende, este, el poder descubrir las ideas que tienen los chicos, por ejemplo, en relación con los números escritos, cómo leen y cómo escriben los números, eh, ver que hay errores, que muchos niños tienen errores similares cuando escriben números, por ejemplo. O sea, la investigación en, en relación con sistema de numeración, que es un ejemplo interesante y muy gráfico de qué significa que un niño construye ideas sobre ese objeto, y que esas ideas, no sé, digamos, son una construcción propia, eh, que el sujeto hace en interacción con ese objeto, porque hay una idea un poco en matemática, en general en la enseñanza, ¿no?, que, con la que llegan muchos y muchas estudiantes en primer año. Bueno, si yo le explico bien, va a entender. O sea, la idea es que uno aprende, o que yo voy a aprender si me explican. Entonces, un poco en las materias de, de, de matemática, un poco luchamos, digamos, contra, eh, contra, esa, contra esa idea de que, la, de que enseñar es explicar bien. ¿Mm? Por supuesto que explicar bien es una parte importante, pero lo que, lo que tenemos que considerar y que Piaget nos enseñó es que no puedo actuar directamente sobre el sujeto. O sea, el sujeto va construyendo sus propias ideas, va a tomar en su relación con el objeto. Yo puedo hacer ese, ese camino del sujeto hacia el objeto, digamos, como docente, facilitarlo, puedo hacer preguntas que sean interesantes, preguntas que provoquen, esto, que le hagan pensar determinadas cosas, pero no va a influir directamente. Eh, ¿Qué sé yo? Ver los errores habituales de los chicos cuando hacen sus escrituras, por ejemplo, eh, no sé, escriben números, vamos hablando de niños de 6 años, que escriban en números, por ejemplo, no sé, el 1345, y cuando le propones, o sea, es un número muy grande, un número que no aprendió en la escuela, que no aprendió en nivel inicial, tiene seis años, y le pedimos que escriba cómo piensa el 1324. a pero es un número, sí, si sí, vos probás, imagina cómo crees que se escribe. Eh, y ahí produce una escritura. Y, en, y se, empezamos a ver que las escrituras que producen esos niños son erróneas en general y, mu, y con errores muy similares ¿m? en niños de más o menos la misma edad. Eh, claro, porque y escribe 1000, el número completo, 300, el número completo, 45. Entonces queda un número, me falta mi pizarrón, queda un número más que bien. es. O sea, el mil entero, el 300 entero, el 40 entero, y se produce una escritura enorme, de muchísimas cifras para escribir 1300 Ahí está muy bien! No sé si no se ve al revés, pero bueno. Ah, ¿está en espejo bueno qué va a ser? No, está, en no, está en espejo. No lo pude escribir en espejo, perdón. La producción no me, está, no me está funcionando acá. Producción, hay que escribir en espejo los números. Entonces, ese número, eh, que la pregunta, empezar a preguntarnos por qué tantos chicos producen ese error, o sea, la, la mirada investigativa, o sea, que, que el docente no puede perder, la, la, el docente en el aula, pensar ¿por qué, por qué ese error, por qué tantos chicos y tantas chicas producen ese error eh, cuando escriben el número. Y esas son las preguntas que Piaget nos enseña, o sea, eh, nos enseñó a plantearnos. Y ese es el Piaget que está bueno que viva eh, en la enseñanza, digamos, el que nos hace pensar, el que nos dice, bueno, cuando hubo un error sistemático, atención, empecemos a mirar qué idea es responsable de ese error. No es que carece de ideas, ese niño o esa niña. Esa niña o ese niño, ¿por qué escribe como escribe? Entonces, en la diáloga de matemática empezamos a pensar, uy, a ver, claro que los números en realidad yo digo 1345, nombro el 1000, nombro el 300, nombro el 40. Ah, debe ser digamos hay algo de eso que entonces está influyendo en su escritura. Entonces, ese niño ¿qué me está mostrando con ese error? Me está mostrando que no aprende los números, porque ese número no lo vio escrito de esa manera este, en ningún lado, yo me acuerdo hay una idea genial, una anécdota, no es, es de, una, eh, de la hija de una amiga, de María Emilia, una amiga, una colega que se dedica también a enseñanza de matemática, y su hija iba, es una anécdota que fue muy graciosa, además muy gracioso que le sucediera a ella, ¿no? Eh, su hija publicando en Instagram. Sí, sí, sí, no, no, no, es muy, se puede contar. Ella lo que cuenta es que cuando ve, el, ve un colectivo, eh, le pregunta a la mamá, porque los chicos, viste que no, los chicos y las chicas no esperan que haya un adulto que les explique, sino que se van preguntando cosas y van respondiéndose cosas, a veces hacen la pregunta en voz alta, eh, a veces no, y se la contestan. Eh, entonces le pregunta si, eh, si ese, ¿qué número era ese? no ¿Cuál es ese número? El número era 172, y la mamá le dice 172. Bueno, se queda pensando, ¿no? Y al rato pregunta... Me pre... Al rato le dice a la mamá, me pregunto qué habrán hecho con los ceros. Claro, porque para ella el 172 tenía que llevar dos ceros, porque el 100 tiene dos ceros. Entonces, ella lo que se pregunta ahí es, ¿qué habrán hecho con los ceros? O sea, claro, ahí hay un objeto que ella intenta conocer... En su intento, cuando la madre, muy importante ese adulto o esa adulta que le está interpretando el mundo, le dice, mirá, ese es el 172, y ella dice, uy, <ríe> mi idea de 172 no era esa. ¿Mm? Y ahí, digamos, ese intento de entender el mundo con una idea, pero el mundo se resiste a mi idea, es un ejemplo interesante de lo que va sucediendo en, en, en el aprendizaje, y cómo van los chicos cambiando y necesitando cambiar sus ideas, digamos. Este, sí. lo que, quiero, a, que mí uno me, la... sí. a mí me gusta otro ejemplo que es muy parecido a este, de una, una maestra anónima que, que estaba dictándole estos números muy grandes y que a sí. propósito ella los dicta sobre el final del día, a las 12 menos 5, qué sé yo. Entonces recoge todas las producciones para analizar y clasificar en casa sí. y cuando vuelve al día siguiente les dicen miren con lo que me encontré. Y entonces ponen en el pizarrón las distintas alternativas de escritura que habían producido los chicos. Bien. Y me, me conmovió hasta las lágrimas el niño que rápidamente dijo, pero señor, otra vez con esto, si ya sabemos que se escribe así, señalando la escritura convencional, diciendo, sí. si ya sabemos que los miles van ahí, los cientos van ahí, las decenas van ahí, como diciendo, ya basta de, de tratarnos como tontos y la colega se tuvo que morder la lengua para no mostrar la producción de este niño que tenía, como acaba de describir, varios ceros que no correspondían a, a esa escritura, ¿no? Pero, claro. eh, y lo que yo pensaba, y una cosa que, que siempre me fascinó en, en muchas áreas del conocimiento, es eh, que, que responde un poco a la, a la refra, al refranero popular que se ve más fácil la paja en el ojo ajeno, porque es mucho más fácil ser crítico que ser productor, es mucho más fácil ser, ser lector que ser productor, pero lo interesante es qué cosas fuertes y potentes pasan cuando nos vemos obligados a producir y cómo en la interacción didáctica entre los niños esto ocurre todo el tiempo. Un pibe puede estar escribiendo muy bien, pero cuando vos le decís, cuando tiene uno al lado que lo escribe distinto, cuidado. Puede, se puede tambalear esa, esa certeza que, que en la que él se había amigado y había hecho, bueno, tomando el ejemplo de la hija de María Emilia, al ah, 172 se escribe así. Cuando viene uno y pone dos ceros, dice, ¿qué pasó acá? Acá se me. Es, ¿No? Interesante. Sí, sí, y además pensar que... Que uno puede tener ideas distintas hasta contradictorias conviviendo. Exacto. Todo eso son sobre... bien. O sea, no es que eh, uno. Y, y además muchas veces no están del todo y, y, y, ante, y ante alguien que me hace, me da un contraejemplo, o me hace, o me pregunta, pero por qué y ahí dudo, digamos, porque de eso se trata, justamente, el. el... El aprendizaje, digamos. Bueno, eh, eh, nos hemos acostumbrado mucho a lo que, lo que llaman el oficio de alumno, algunas de nuestras colegas, donde si yo te repregunto seguro que está mal. y La verdad que eso también he aprendido a repreguntar siempre, porque eh, lo, la, además la intervención política es repreguntar por respeto a las ideas del otro. Eso que vos planteabas antes, por eso me subrayé la idea de respeto, porque creo que es un principio básico para poder entender estas interacciones y para poder progresar, que es partir de realmente querer saber que, que uno desde el fondo del corazón quiera saber qué es lo que el otro piensa. Porque si uno pregunta por preguntar, porque está en una especie de guía didáctica donde dice, bueno ante tal cosa, usted pregunte tal otra. Una especie de diagrama de flujo donde uno va preguntando según lo que el pibe va diciendo y la verdad es que así no, que uno en algún punto tiene que, y, y, y esto es algo que nos enseñó también Piaget en sus propias actitudes, donde él genuinamente se volvía a maravillar de respuestas que él ya sabía que se producían en los niños y sin embargo él volvía a preguntar y se volvía a maravillar porque aparecía alguna respuesta que obviamente era original de ese niño, porque a veces tenía mucho... Uno puede, de hecho, una de las cosas que, que me acuerdo que dijo Adrián Paenza en una entrevista hace muchísimos años, que me pareció una definición muy interesante para tomar de la matemática, le preguntaron en la radio, ¿no? El pico de la divulgación. ¿Qué es sí. hacer matemática? Y él dijo... Hacer matemáticas es encontrar patrones. Y me parece que esto también hacemos desde Piaget, es armar con toda una cantidad de, de respuestas dispersas, que, que son diferentes, cómo hacemos para encontrar alguna regularidad y esto que vos planteabas, coleccionar, para nosotros saber cómo intervenir mejor, coleccionar respuestas, coleccionar eh, formas que, que, que nos revelan modos de pensamiento, en definitiva, porque lo que nos importa es que se revele esa trastienda que es claro. de dónde están pensando, cuál es la hipótesis, cuál es la idea con la que están abordando un determinado objeto de conocimiento. Si nos interesa, digamos, hay dos cosas ahí. Por un lado que... Genuinamente lo preguntamos y eso entra en el paquete de te respeto como sujeto, digamos, porque te respeto porque tenés ideas y respeto tus ideas y tus ideas las hago jugar. Eso es un paquete. Pero hay otro también que es, lo que vos decís le sirve a otros. O sea, porque en una situación social de la clase, porque muchas veces eh, uno tiende a pensar que, bueno, hay que hacer hablar al que, al que es tímido o al que a veces se equivoca para ayudarlo. Puede ser que el que, el que diga una... o el que digamos, comete un error y uno crea un ambiente de confianza en donde los chicos se animan y donde el error es una idea más y donde vamos y venimos, pero también el que no comete error y el que, y el que dice las cosas bien, el hacerle formular o que pueda expresar por qué dijo lo que dijo también está aprendiendo algo más. Porque cuando da una, idea, da una respuesta correcta, y yo le pregunto, ¿pero estás seguro? O sea, primero es ese clima de incertidumbre, ¿no? O sea, donde como, como docente me corro un poquito y digo, ¿ah, sí? Y ¿Será así ¿Por qué? Digamos, o cuando yo no doy, de, no valido de entrada esa respuesta, y doy lugar a que se a que explique, a que cuente por qué, también al generar, a poder explicar con palabras cuál es esa idea, está aprendiendo mucho, Digamos. Eh, digo, porque una cosa es resolver correctamente y otra cosa es explicar cuál es mi idea que me permitió resolver correctamente. Son dos cosas distintas. Muchas veces, eh, y más difícil, digamos, uno resuelve y después cuando tiene que explicarle a otro por qué resolvió, qué hizo, cuál es la idea que está detrás, y cuando el otro y aguantarme el argumento del otro, aguantarme la pregunta del otro, sostenerla y seguir defendiendo mi idea, digamos, también es aprendizaje. Entonces no aprendo solamente a escribir el número, aprendo también a cómo se piensa en matemática, cómo se explica, cómo se formula, cómo se escribe en matemática. Sí, me parece que hay otro eh, subyace, o por lo menos yo lo escucho así cuando... cuando lo decís, importa el proceso. Hoy justo en, con el curso de esta mañana de psicología educacional, yo les decía importa el proceso, no es solo la búsqueda de un producto determinado y la verdad que el, el, es muy importante el camino porque eso es lo que, en definitiva, lo que nos va a dejar cosas es el camino recorrido, no los logros, los galardones, los premios, por supuesto que está bueno llegar a un resultado, es importante, en algún punto va a ser fundamental poder confiar en, en que uno consigue un resultado, pero a, a los efectos de, de la experiencia escolar, y las experiencias de aprendizaje, me parece que es delicadísimo tener mucho respeto por los procesos, que, que ese camino recorrido, por otra parte, también sea un camino que uno transite, eh, digamos, con, con interés, con ganas, que uno quiera estar ahí, que, que no se quiera escapar, que no quiera... huir Que la pase bien, que la pase bien estando ahí. Correcto. Sí, absolutamente. Sí, y en eso, eh, por eso muchas veces yo pienso conocer la historia de la matemática que hay libros interesantes, y ahí hay, hay un montón de, de cosas de divulgación y documentales, y un montón de cosas interesantes, conocer la matemática todas las veces que fue y vino, todas las, las ideas que quedaron en el camino, cómo ideas, ideas, cómo se abandonan algunas ideas, se reconstruyeron otras, eh, digamos, porque si no, nos llega una matemática de resultados. O sea, parece que Pitágoras, no sé, un día se levantó y dijo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No sabemos si provocó eso en los triángulos rectángulos, probó, pero ¿cómo llegó a esa idea? O sea, ¿de dónde Se levantó un día y le vino. O sea, eh, claro, o sea, eh, eh, que lo pensó para otros triángulos, y después, ¿en qué se basó? ¿Por qué se le ocurrió? ¿Qué estaba buscando cuando buscaba eso? Como tenemos una matemática que son resultados, en general, propiedad asociativa. ¿Viene ahí? ¿De dónde sale? ¿Para qué sirve? ¿Quién la inventó? ¿De dónde salió? ¿Quién la formuló? Eh, o, qué sé yo, si uno, si uno descubre o redescubre, digamos, que ahí hay procesos, que ahí pensaron cosas, que ahí cambiaron, hubo errores, que volvieron para atrás, que lo que pensó uno le sirve a lo que pensó otro, permite eh, le permite también al maestro valorar eh, las ideas que surgen en un aula porque justamente lo que hace en el aula uno, uno va construyendo ideas colectivamente, eh, por eso digo que no es menor la idea que uno tiene de la matemática también cuando está ahí parado en el aula. Este, porque así uno, si uno valora esa idea de un pibe por original, por distinta, por nueva, lo transmite, digamos. Este, si uno ve en un nene, en una nena que está haciendo no sé bolitas para contar y las está agrupando si uno reconoce que eso es hacer matemática ¿por qué? porque está usando un modelo o sea, si vos o sea está, está recreando las bolitas haciendo un diagrama para juntarlas dándole flechitas está modelizando la realidad o sea Como si nuestros hace nuestros ancestros con las piedritas con los cálculos ah, sí. eran piedritas Está modelizando la realidad y hay ideas hay construcción intelectual si uno valora eso o sea, eh, eso es lo que pasa con muchos maestros que, y maestras, que cuando empiezan a entender que ellos es hacer matemática también, uno también se para distinto este, frente a ese niño o esa niña, ¿no? Eh, que tiene que ver con eso, o sea, la matemática, con lo que decía Paenza, o sea, encontrar patrones, encontrar modelos, o sea, y, y, y los pibes pibas van eh, produciendo, en su intento por resolver problemas, van generando modos de representar, van buscando... Este, van generalizando este, Entonces van haciendo matemática eh, la, la verdad que la, una, clase de mat, una clase Donde los pibes discuten, prueban este, re, mo, mo, de, de, de representar Es una clase que se disfruta mucho O sea, donde se disfruta Esa sensación de estamos todos pensando O sea, acá hay una comunidad de gente pensando este, En ese sentido es, es eh, digamos, uno la pasa bien como, como docente ahí y eso es un poco lo que tratamos de transmitir por eso en la formación con muchos colegas y, eh, digamos, muchos de, de, y muchas colegas eh, tratamos de eh, generar videos registros de clase para que se pueda ver lo que es una comunidad de pibes y de pibas pensando este, que a veces como uno no la tuvo por ahí en su propia eh, experiencia como alumno o alumna, ver clases, eh, está bueno, digamos, porque permite hacer eh, carne esta idea, digamos, ¿no? Que a veces uno no la tiene en su propia experiencia. Claro, porque es muy difícil entrenarse en esta escucha eh, honesta de, de, y en esta pregunta provocadora, digamos, de, de estar... De, de, como de no pelearse con los problemas, meterse con los problemas, eh, eh, que no se pueda rápidamente resolver algo, que, que, que entendamos que importa cómo, eh, qué, qué estrategias, porque a lo mejor no nos sirve ahora o no nos sirve así o no produce el resultado que esperamos, pero nos sirve entender desde dónde lo estamos pensando, nos sirve compartir desde dónde lo estamos pensando y como decíamos antes, tiene un valor político sensacional el solo hecho de avalar que, que cada uno se sienta libre de, de expresar sus pensamientos y que, que no se vea censurado porque hay que pensar de esta manera, digamos, unificadamente. ¿Qué? Patricia Sadoski, que es, digamos, una, una profesora que trabaja hace mucho tiempo, digamos, bueno, es, es la persona más importante, digamos, en su producción, y en, en su producción, digamos, histórica y su actual producción en didáctica de matemática, este, habla del sentido formativo de la matemática. O sea, la matemática forma, forma ciudadano, digamos, ¿no? La, la, la matemática, este, ¿por qué matemática en la escuela? Bueno, por esto, digamos, porque es bueno. un terreno... Eh, Volviendo a las experiencias personales, cuando, cuando yo estaba estudiando en la facultad una cosa que me sirvió mucho para ganarme la vida fue trabajar de electricista en obras en construcción y para ¿verdad? mí fue desolador comprobar que la mayoría de los muchachos que trabajaban en la construcción no tenían nociones elementales de cálculo. Y como yo era medio un outsider, porque era un electricista, entonces iba menos y era un bicho medio raro, porque además también la electricidad está rodeada de una cosa medio mágica, es un gremio muy ligado a la magia en la obra en construcción. Este, cuando iban a hacer las compras y volvían, en épocas de menos inflación que ahora, volvían con las compras y decían, costó qué sé yo, este, digamos, a valores actuales, costó 540. Y al día siguiente decían, costó 620. Me miraban invariablemente a mí como diciendo, es correcto, Apple. porque después decían, bueno, costó 620, te tocan poner 60 cada uno. Me miraban a mí como diciendo, ¿me están cagando? ¿O, o es verdad que da eso la cuenta? En parte porque estaban absolutamente indefensos frente a un conocimiento que les era directamente este, ciencia oculta. Bueno, eh, el argumento matemático está cada vez más detrás de, de, de muchas cuestiones, o sea, eh, hay afirmaciones, bueno, el 20%, o sea, todo el tiempo muchos, post, muchos enunciados políticos, muchos tienen atrás un, una justificación matemática. Bueno, ahora, sin ir más lejos con... Eh, la cuarentena y el COVID y la cantidad de infectados, el porcentaje de muertos y la tasa y no sé qué. Y, y detrás de esos, de esos números se toman medidas, se, se toman decisiones. Y si uno siente que con eso, que no puede, no tiene ningún arma para entender eso, se, se está fuera. O sea, está completamente sí. afuera de, de la discusión ciudadana. Porque te afecta, te afecta directamente en tu vida. Claro, absolutamente. Absolutamente. Yo me acuerdo una vez este, en la tele, una, con el asunto del impuesto a las ganancias, era, este, bueno, eh, qué barbaridad, eh, hace 10 años, eh, el cómo era, solo el 20%, no, el 20% de la población económicamente activa pagaba ganancias, y ahora nada más que un quinto de la población económicamente <risa> activa paga ganancias. Es una barbaridad cómo se ha reducido, seguía, seguía, seguía, seguía, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, claro. El 20% es lo mismo que un quinto. O sea, claro, el señor vio el 20, vio el 5, y dijo, sí, no, 20% es más, más, más grande el 20% que un quinto, pero era un, eh, no sé cómo se, cómo se dice abajo, Me en un noticiero, sí, sí, ya, se corta se corta en 15 segundos. Uh. Te necesito decir que sos una diosa y que te agradezco muchísimo haber participado en esta locura. Qué pena, era tan divertido. Podemos seguir charlando. Otro día podemos seguir. Gracias, Mer.